¿Quién, ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? No sé, se metió un pinche indigente. Güey, es muy guapo. No, mames, qué pinche pudo. asco, güey. Este pedo. Está cabrón. No, mames, qué puto asco, cabrón. Uy, hace tanto, amigo. Ya, hace, ¿cuántos? ¿Cuatro años? ¿Cuatro? No, sí, cuatro años. No mames. Güey, veniste ayer. <risa> <risa> no manches, pipi. Ay, gracias, Ay, bueno, qué bonita pared tienes aquí O sea, vienen a mi casa y no me saludan, o sea Oigan, ustedes saben que Oigan, ustedes saben que siempre he estado de acuerdo en que el escorpión le tire la onda a mis hermanas De hecho yo siempre les digo, oigan, dale caso Y ahora que le están Y ahora que le están tirando la onda Él se, se asusta ¿Qué pasó, escorpión? Hola, hola estamos dando un tour ¿Qué tal? Estamos dando un tour a los muchachos que están interactuando. Sí, Estamos buscando a ver cuál va a ser nuestra habitación Sí, sí, sí, además estamos en el reto de donde cabe uno, caben tres. Sí, sí, sí. cabe cabe tres ¡Ah, sí! Pues, ¿sí? ¿Qué? Pero, ¿y luego yo dónde? Pues tú, ¿tú también Tú pero no Tú de cuatro, no es de tres Es de tres Tú no, o sea, ahí Tengo un jacuzzi Ah, pues ahí va... No, no, <ríe> bien, gracias. Yes. Pues mira, yo creo que en los comentarios si ustedes han dormido incómodo con alguno de sus hermanos. O sea, ese pinche, a ver. Déjame ver qué sigue. <risa> no es para que empiecen a hacer retos tontos hablando este, a mi cámara. Pongan en los comentarios. No, no, no. Pongan en los comentarios. Pongan okay. en los comentarios. Sí, sí, Pero super, ver, super, ¿no? super, aquí okay. super. Comenten aquí abajo y denle también like si ustedes... es lo <risa> <risa> <risa> Algunas veces que te han comunicado tu buena onda. Tu buena onda y se sí, da todo su publicación. Otra vez. ¡No tiene que estar todo así de en pinche buena ondita! Perdón, no <risa> Me Eso de... que de... Me he quedado <risa> <rindo>. arriba. Okay. ¡No todo tiene que ser así! Comenta aquí abajo y también dale like si alguna vez alguien se ha entrometido con tu buena onda y además se nota su frustración. ¿La? la pinche plancha! <risa> eh, ¿Ustedes quiénes son? El camarógrafo el, Ah, el, el, la, sí. ah, ah, ya, ¿Y, ¿y tú trabajas con escorpión? Sí, de vez en cuando Ah, ya, ¿y cómo sí. se conocen? Me pidió así por oye, Facebook bueno, y vivamos Oye, ¿no tienes un, como un video de 50 cosas no, de los que trabajan con escorpión? ¿No? No, no, ¿No? ¿Un Draw My life"? No ¿Un Storytime? No, no, no, no, tampoco, ah. de hecho soy abogado Ah, ah, ¿y cómo te voy a conocer? Ah, es que así nos conocemos ahora los sí. youtubers. Sí. Bueno, sigamos. <risa> Cualquier problema, oh, si llega alguien, ustedes tienen. Tú, tú eres ya. la cargada de defendernos. ¿Sí? De defender, de defender. oh, Muy bien. Oh my god. Oh. ¿Qué pasó? <risa> si, no te portas, si te portas mal, te doy uno. A ver, mi morada. <risa> <risa> Ay, ok, muy bien, estoy lista para defender la casa. <risa> defender la casa, ¿Qué es eso? No, esto no es un dragón. es un dragón de acción? ¿Cómo se hacen los dragones de acción? Pues con sí. alas, le faltaba una... Bueno, ya que ¿me dio ese armarlo? Ahí queda un ratito, ¿eh? Bueno. A ver. Ay, no, no, no, no. Qué no. Somos roomies, pero los roomies no hacen eso. C ¿Qué cosa? Pues así dormirse <risa> juntos. No te vayas, espérame Donde <risa> no. caben uno caben tres, no. Vete. Vamos a no. seguir haciendo <risa> a ver, el reto. Mira, <risa> ya, ya, ya se, ya se resignó. Miren <risa> no, la cara de placer que <risa> tiene. <Hasta> roja. <risa> ¡Voy no. tratando de ahí, cuñado! No, ahí quédate. ¡No! ¡Rafael! ¡Ven acá! ¡No! ¡Señor! ¡Ay! Ahorita que ya nos estamos portando un poquito más ya le da miedo. Ah, sí. Ya te estamos aquí acosando. y Ya te estás así <ríe> sí, <hacia> alejando. Ok. <ríe> Déjame pensar. No que era pura ondita, o sea, te estoy diciendo a ti. No no tú tú, a ver, no quedamos pura bonita, no, no pura buena ondita, No, más okay. no, no, no estamos portando tantito okay. mal y les da miedo y le, y, le está, y le está dando miedo. A los okay. No quedas, oh, <coughs> no era pura buena ondita, o sea, sí, primero así de, ay, sí, soy el rey el dios de las mujeres y ahora sí, ¿no? No no me gustó. No que éramos pura buena ondita sí, ay sí, pero ahora que te estamos aquí queriendo... No, no. <risa> Primero nos estás insistiendo. Insiste, insiste que te hagamos caso. Te hacemos caso y ahora qué? Te da miedo? Dime. Te está dando miedo? Qué? <risa> Otra vez, no? Para eso me gustabas. Ay no. Para eso me gustabas. Ay no, no sé cómo que tienen con cámara. ¿Qué es eso? Es la, es, o sea, estoy hasta sudando de todo lo que me estás haciendo. Ay no, no puedo. ¿Qué es? Oye, no te pasa. ¡No te pases, Ana Karen! ¿Quieres un pro, un que sea tu oficina? ¿O quieres que sea una sala de Dime la verdad. Porque aquí no creo que se la va a Te sí, tanto, eh. Espera, te voy a enseñar. Ay no, me siento como 2. Como no, Co, por favor. Lo que tú quieras, el ¿cuál quieres? A mí es como tú. Ahí está. Ay, qué grande muñeco tienes. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué? pasa? ¿Qué no? No ven, ven acá. No te <risa> vas Ay, déjenlo No, es con Respirar, ¿no? a Sí, sí, respira. No, sí, mira, no, no, sí, no, no, no, no. vaya a morir. A ver, así eh, respira. Eh, sí, respiro, porque son ellos. Eh. Vamos el al jacuzzi. ¿no? Vamos ¿no? al jacuzzi, sí, ¿sí? ¿Sí, sí, jacuzzi? sí vamos. Yo voy solo, yo voy solo. No, te, no, te acompañamos. No, pero no cabemos. Yo te acerco las toallas. Yo te doy shampoo. No, ya no, lo que te va. Así. Sí. No, sí, no. Hárvate lo que quieras, ¿eh? Ay, ya. ¿Por qué no me dejas de espacio No. no. Estamos grabando, ¿eh? Ajá. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Oigan, recuerden que la familia es lo más importante. Correcto. Ay, mira, espérate. No. En medio, siempre en medio. Ay, dale. Ay, dale. Oye, como que sí está muy sucio, o sea, vives como en un lugar, un bastante sucio. Poco... Que... Es tuya, ya, pero... ¿De de días? ¡Qué esto, tía! Vamos, ah, vamos a abrir! <risa> <risa> <risa> <risa> qué amor! ¡Uy! ¡Uy! Ya, ¡Uy! No ¡Qué ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué ¡Lárguense ¿Qué? de mi pinche casa! ¡Órale! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Déjame mi pinche! ¡No! ¡Déjame no, mi pinche! ¡Oye, es pico pico la espada que me bien. había regalado! ¡No, no te voy a regalar! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Atrás! Ay. ¡Atrás, espérate! Oye, los Legos, los Legos, no, no, los se los de mi casa. El Son el, no el pinche diablo. los niego, dejamos niego, los ¡Que no niego, se se... No, no nada. niego, pues nada! Ya. No nada! Ya. los Ya. los niego, los niego, los Ya los niego, los Ya. los Ya. los Ya. los niego, los niego, los niego, los niego, los niego, los niego, los niego, no niego, los niego, los ya porque no nos Pero queremos que ir? Que... por qué no quieres que nos vayamos a cerca Ven acá. a cambiar estos canales pronto? Esta madre. A ver, ¿dónde vamos a armar los retos? ¿Dónde están? Los está? retos y las bromas, ¿dónde los vamos a armar? Duelo de espadas. Ok, el siguiente va a ser un challenge de dolor de espadas, ¿ok? ¡Que te cagues, te cantantes! ¡Vamos!